Buongiorno. Buongiorno, da Pablo, hoy una hospital, Julia, Julia, ¿cómo está? Una lieva, guarda que se alena con físimas, aunque sea diciembre, fa frío. Pati, gracias, son Julia. Poquísimo, poquísimo, somos como 5 grados, guarda cómo se si está la maleta, así me voy a malar. Vamos a hacer un entrenamiento tabata, voy a hacer 5 ejercicios, vamos a elaborar un poco la gamba, el brazo, vamos un poco el glúteo, el abdomen, todo el cuerpo. Nuestro método vamos a fare 30 segundos de laboro con 20 segundos de recupero. Será un recupero activo, vamos a movernos un poquito. Julia, tú me recontas qué cosas. Ay. Ah, e iniciamos con un poquito de, de, de movilidad circular, no sé. Mueve. Oiga, yo siempre facho questo, ¿no? Debo inventarme uno nuevo. Gira, gira, gira, gira, gira. Natale, no Julia, ¿no? está arribando Natale, está arrivando. Qué bello. Qué bello, qué bello. Se manja de, de todo, ¿no? Se Yo le recuerdo que las personas que se han alenado este año, a eso a, a Natale pueden comer el, el panetón, Todo lo que voy. Si te sigue alenando a conciencia, bene, pueden manjar todo lo que sea. Siempre con moderación. ¿Cambio? Perfecto, perfecto. ¿Vamos a chistir un poquito? Realmente el descuento siempre me va mal a mí. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Va, nuevamente. Ok, salgo, guarda. Vamos a esto. Dirito, brazo avanti Perfecto, cambio, cambio. giro, giro. Giro, giro, giro, giro. Yo creo que Julia ya porque va, ¿sí? sí, si nos manejamos más tiempo, sí, sí. si nos manejamos más tiempo, no hace mal el freno. Tú puedes ir ¿sí? Natal, estamos malados ¿No? y tú dice, Barda. Ellos son malos, haciendo el entrenamiento con 5 y 6 grados, ¿no? Uh -huh. Se ve velo, pero... No, Rescaldamos. No, si <ríe> ok, vamos a, vamos a iniciar como he como dicho prima, 5 ejercicios. 5 ejercicios. Puedes guardar todos los ejercicios qua. Ok, perfecto vamos a iniciar, 30 segundos de laboro con, queen, no, con 20, 20 segundos de recupero nuestro primer ejercicio la caminata con esta postura guarda lentamente vamos a abrir abro y cuido, abro y cuido, uno, 2 tres, torno en dietro, uno, due, 3 3. tres, uno, due, chende, chende. tres. Julia, soto, soto guarda, camillo, uno, tra, <risa> que el ginocchio no supere la punta del pie ¡Pah! ¡Pah! Oiga, Pelos, no finiste, ¿no? Acuérdate de 60 Julia ¿no? La caminata del granchio, ¿no? O el cangrejo, de español. No te ver más, va. Puro movimiento. Vamos a apagar atomen abdomen, Vamos a parar un poquito de... El plan, plan. Vamos a tonificar un poquito nuestro grupo muscular. guarda para abdomen, abdomen. Vamos a hacer el abdomen, el abdomen. ¿Cuál hacemos? Vamos a el plan, plan. Plan. Drita. Brava. ¿Cómo se vive esa uh -huh. Julia? <risa> brava, brava, brava. Se ¿no? Hay que forzar. Adesso, guarda. Presto, avante. Atrás. Cambia, cambia, cambia, cambia. Va. Brava. De nuevo. Atrás. Llano, lento, lento, lento, lento. Lento. Lento. Lento, no es mucho que la hora, tú todo tu cuerpo Ok, ok te muévete Julia, muévete, muévete, muévete Julia Muévete, muévete, muévete ¿Qué hacemos? poco de bracha, ¿no? Sí Bracha, bracha Sí, sí, bracha, no, bracha, bracha sí. Bracha, vamos a parar el bracha Yo hago puxar, Julia lo hace como riesgo, ¿va bien? Yo hago puxar normal, eh Piano, Julia, piano, piano, ¿entiendes? Sí, basta, basta, basta, brava, brava. Guarda de frente. Yo lo hago normal. No es un entrenamiento que lo puedes jugar en copia. Marito y molia. Tra. Tra. Eh, Julia, está Ah. Perfecto, perfecto, perfecto eso, vamos, vamos a parar vamos a un poquito el jumping ya ¿Mm? este ejercicio me piace tantísimo a mí el a salto daña. del payachi sí. <ríe> abro, abro, grande, grande, tra, tra, a la caduta, amortigua, a la caduta, perfecto, si, sí. lento, está tú no puedes hacer el que cosí, guarda guarda. Es? Sí, sí. estanca de <ríe> No es uno, te regala a alguien. No es uno, no es uno. Debes sufrir un poco. No, si yo hago no un poco de. ¡Ah! Oiga, yo. Yo facho sports, el sonrí, el sonrí, un poco así. Vuelvo a mi método, así me estanco de menos. Julia, ¿cuánto llega, Julia? Mónta en Julia. Vai, vai. Sì, sì, sì. la fai Giulia. Postura, guarda. Postura. Vai. Puoi commentare così. uno due tocca. Avanti e indietro. e lo puoi fare che sta più allenato, lo puoi fare più veloce Giulia piano piano, brava. Ma la Sì, sì. Sta. Sì. Sta. Sì. Sta. Sì. Sta. Sì. Sta. Sì. <tose> ah, ahí vamos a finalizar esto. Giulia, soy grande Giulia, para que estén más llueve fuerte, guarda, así como Julia, aunque tú puedes inventar, brava Julia. mi cuore Pablo. Uh.